¿Qué es coaching? Es una disciplina que aporta una manera de potenciar las capacidades de nuestros clientes y estas aplicables a ámbitos como el familiar, profesional o empresarial. Los coaches colaboramos con nuestros clientes a través de conversaciones enfocadas a explorar retos y obstáculos con la finalidad de alcanzar metas y desarrollar planes de acción.